Debería integrar la fórmula alguien del interior, digo, podría ser, tiene dos integrantes, el del presidente y vice. ¿El documento de la CGT cómo lo ha tomado? Eh, como un llamado de atención a un hecho que es real, Esto, va a a, no, no se puede desconocer eso tampoco. ¿Se va a comunicar con el presidente de Fernández? Sí, eh, seguro, de, yo de acá me voy a otra actividad, pero seguro después de eso ahora, tendremos ahora alguna comunicación. Agitación económica. Eh, ¿cómo se frena el, el dólar, los precios...? Bueno, a ver, hay también eh, expectativas sobre esto, ¿no? Hay presiones sobre comentarios, sobre operaciones, sobre dichos, sobre eh, renuncias, sobre llegadas. Me parece que esto puede también ser un, un, un hecho que puede surtir en positivo, puede resultar positivo. Y después, bueno, creo que empieza a levantar la liquidación del, del dólar soja, a levantar la liquidación, o sea, van a haber más, más venta de dólares la liquidación de exportaciones, eh, entra a jugar el, el, los bonos que se pidieron para que también estén en el mercado para que se puedan surtir el sector privado. Esperemos que, que tengamos una jornada más tranquila.